Mi prenda se hizo contigo O tú te hiciste con mi prenda El caso es que mi abrigo Ya no es más lo que era Antes solo te tela Y ahora te cariño Por haberme prometido ser tu piel Hasta que vuelva Y ahora a ver a ver si me quito tu chaqueta, que más guapa se me ve Desde que te llevo puesta Y ahora a ver, a ver Si me quito yo tus prendas incrédulas de mi suerte Las conservo como prueba Y ahora que ya es hora Vamos a cosernos un mantel Para comernos al hilo Y allá para paralelo, Ay, qué rico, qué rico, vamos a cosernos un mantel para comernos al hilo y hay un paralelo le le lo le hay, qué rico, qué rico amor. Mm, mm, mm. Tú que estudias costuras, yo tus entretelas el caso es que mis hechuras ya no son más lo que eran Antes tuve frío y ahora visto hoguera Por haberme convertido en mujer de costurera Y ahora a ver, a ver, si me quitas tu chaqueta Si más guapa se me ve desde que te llevo puesta Y ahora a ver, a ver, quién me resuelve esta duda Pongo tanta ropa Tú que llenarás mi closet Yo que te quiero ir desnuda Y ahora Que ya es hora Vamos a cosernos un mantel Para comernos Alí Y hay en paralelo hay le, le, le, le, le, le. qué rico Qué rico Vamos a cosernos un mantel Para comernos alío paralelo